Bueno, la idea de esta grabación es recuperar la clase online de hoy que no hemos podido tener y bueno, pensar otra forma de, de dar la clase para que sea más efectiva porque lo de hoy ha sido desastre. Bien, para igualar los dos turnos, eh, pues bueno, voy a explicar lo que explica el turno que va más adelantado y también puede servir de repaso para los que pues eh, se han perdido en clase con algo o podáis recuperar. Entonces vamos a empezar a partir del concepto de tangencial y normal que lo íbamos a ver o lo hemos visto con esta, este gráfico de GeoGebra. Vamos a hacer un poco más de hueco. Bueno, pues el concepto de tangencial y normal, tangente es la recta que toca una curva en un solo punto, ¿de acuerdo? Y normal es perpendicular a la recta tangencial. ¿Vale? Pues aquí lo tenemos. Eh, nosotros estamos estudiando el movimiento, entonces tenemos aquí un objeto que se está moviendo, Pues en una, supongamos que es un coche, una carretera curva, lo estamos viendo desde arriba, pues la recta rosa sería la, la tangencial, la tangente, y la recta verde sería eh, la normal. ¿Vale? Pues ahí vemos en el movimiento lo que es la dirección tangencial y lo que sería la dirección normal, que lo usaremos más adelante. Ese es el primer concepto. Bien, siguiente concepto. Um, bueno, tendréis que ver el vídeo de lo que es un sistema de referencia eh, para repasar un poco. Eh, nosotros en física, pues un sistema de referencia, eh, aunque suene sea una cosa grande, es un punto desde el cual eh, tomamos medidas. ¿vale? Pues supongamos que tenemos aquí una carretera curva en un plano y tenemos un, un cochecito que se está moviendo, bueno, pues nuestro sistema de referencia sería el punto 0,0, que es desde donde vamos a medir dónde estaría pues, nuestro coche en cada instante de tiempo. Bien, tenemos aquí también eh, la primera definición, que es el vector de posición, que sería esta, este vector azul, ¿vale? los vectores para nosotros son una flecha, pues el vector de posición nos dice dónde está el móvil en cada instante de tiempo. Así eh, lo representamos con una R con una flechita arriba, RDT, y la T lo que nos indica es que ese vector varía a medida que pasa el tiempo. Bueno, pues el vector de posición apunta a donde está nuestro móvil en cada instante de tiempo. Un vector importante. Siguiente concepto: el vector desplazamiento. Es una definición. ¿vale? Entonces el vector desplazamiento. Eh, lo vamos a definir como un vector que apunta desde un instante inicial hasta un instante final, ¿vale? Supongamos que tenemos un móvil que va por una carretera, pues una trayectoria cualquiera, eh, ¿vale? Se está moviendo hacia la derecha en este caso. Bueno, pues nosotros ponemos nuestro cronómetro a contar en un instante t igual a cero, ¿Vale? Eh, esa, eso es una S, 0 segundos, ¿Vale? entonces eh, esta sería la posición inicial, que la vamos a llamar X sub 0, y nuestro móvil pues va avanzando a medida que pasa el tiempo, ¿Vale? supongamos que el siguiente punto donde estudiamos, al cabo de cierto tiempo, en un tiempo final que han pasado pues, unos segundos, lo voy a llamar T, ¿Vale? Pues este podría ser, cuando paramos el cronómetro, el valor que vemos en el cronómetro. Pues 5 segundos, 15 segundos, lo que sea. Así que esta será la posición final, ¿de acuerdo? Eh, ¿Dónde está nuestro objeto? Bueno, pues el vector desplazamiento es un vector que va de la posición inicial a la posición final. Es una definición. ¿Vale? Sería este vector. Lo designamos con delta de r... Y, y esa sería la definición. Este vector es poco interesante en algunos casos, como por ejemplo este, porque no coincide con la trayectoria, con lo cual en este caso pues de poco serviría. Supongamos que cogemos, el, pues el móvil sigue avanzando y volvemos a hacer nuestro estudio del movimiento. vale Pues nuestro instante inicial de tiempo T0, sub 0 segundos, ponemos el cronómetro en marcha y nuestro móvil va avanzando y lo paramos, el, el contador... En un tiempo final igual a T segundos. vale, Pues ha podido pasar un segundo, dos segundos, 0,5 segundos, eso da igual. Bueno, pues en el estudio del movimiento de este móvil, el vector de desplazamiento sería este de aquí. En este caso, el vector de desplazamiento sí puede ser interesante porque eh, coincide el vector de desplazamiento con la trayectoria, con lo cual pues sería interesante, pero eh, la definición sigue siendo la misma. Es un vector que va de la posición inicial a la posición final en un estudio del movimiento. Bueno, pues esa es la, la explicación de qué es el vector desplazamiento. Ahora vamos a ver los siguientes conceptos que tienen que ver con la cinemática, que son la velocidad media, velocidad instantánea, rapidez media y rapidez instantánea. Bien, pues voy a coger este gráfico de, que he usado en segundo de la ESO, que nos puede venir bien, puede servir. Vale, pues voy a animar el tiempo. Aquí está. Tenemos un vehículo que se mueve, ¿vale? Y que está pasando por diferentes posiciones. Bueno, pues, por ejemplo, puedo coger... Eh, marcar el instante de tiempo t igual a 0, cuando pasa por x sub 0 y luego cuando pasa por x sub 1 es cuando voy a parar el cronómetro y voy a tomar mis mediciones, ¿de acuerdo? Entonces aquí, plin, empezaría a contar y aquí más adelante, han pasado pues como 6 segundos, pues pararía de contar, ¿de acuerdo? Así que ese primer vector de desplazamiento pues sería este vector de aquí, el desplazamiento va de ese punto a ese punto. Bien, pues se define la velocidad media, lo tenemos aquí, como el vector desplazamiento dividido por el tiempo que tarda en pasar de este punto a este punto. Pues en este caso, si cuando el vehículo está en esa posición, pues el tiempo vale más o menos 5,22 segundos, pues nos quedaría un vector velocidad, que sería este vector, dividido por ese tiempo, ¿vale? Así que quedaría más o menos como la quinta parte de lo que mide ese vector. Sería un vector igual en dirección y sentido, pero en vez de ser así de largo pues sería un poco más corto. De nuevo ocurre pues que la velocidad media, pues como también eh, es prácticamente ese vector eh, de desplazamiento partido por el tiempo, pues en este caso es poco útil. ¿Qué ocurre si cogemos dos instantes de tiempo más cercanos, ¿vale? Por ejemplo, cuando pasa de eh, X sub 0 hasta X sub 2, que está aquí. Bueno, pues ahí pararíamos y eh, el vector de desplazamiento, en este caso, sería este de aquí. Bueno, pues sigue siendo poco útil porque, eh, bueno, pues son puntos muy separados, el desplazamiento no coincide con la trayectoria, pero aún así podríamos calcular la velocidad media pues de nuevo utilizando eh, su definición, que es esta de aquí. Velocidad media es el desplazamiento partido por el tiempo. Así que en este caso, pues sería dividido entre 2,28 segundos, pues eh, eso sería. Bien, si ahora cogiésemos dos instantes de tiempo mucho más cercanos, ¿vale? por ejemplo, cuando pasa del punto x0 a x3, pues ocurre que el desplazamiento sí que coincide bastante con la trayectoria, con lo cual, sería bastante útil. Bueno, aquí pasaríamos casi a la definición de velocidad instantánea. ¿vale? La velocidad instantánea es eh, la velocidad media, pero cuando el tiempo que hemos dejado pasar, el, la variación del tiempo, es muy chiquitita. ¿vale? Cuando cogemos dos instantes de tiempo muy cercanos, pues eh, esa sería la velocidad instantánea. Así que en nuestro caso, la velocidad instantánea es, eh, pues sería un vector que tiene la misma dirección y sentido eh, que el vector de desplazamiento, y eh, pues coincidiría con la trayectoria, lo cual pues nos da información que puede ser valiosa. Bien, ¿qué es la, la rapidez? Pues la rapidez es, eh, es el módulo del vector velocidad. ¿Vale? El módulo es lo que mide el vector velocidad. Así que si el vector velocidad, pues este es el desplazamiento. Pero supongamos que este es el vector velocidad que hemos calculado, pues eh, la velocidad instantánea sería, eh, perdón, la rapidez eh, instantánea sería eh, lo que mide el vector velocidad. ¿Vale? En nuestro caso, pues si vamos dentro de un vehículo, eh, digamos que, que la rapidez está representada eh, lo que aparece en el velocímetro así que si tenemos a nuestro eh, coche que se está moviendo y en un instante de tiempo plus, miramos el velocímetro pues la velocidad que vemos aquí que es lo que comúnmente solemos llamar velocidad es lo que sería la rapidez ¿Vale? esa rapidez es el módulo del eh, vector velocidad instantánea ¿qué sería la rapidez media? pues la rapidez media sería eh, digamos la media de todas las rapideces que se han producido a lo largo del recorrido de forma sencilla lo podemos calcular como el espacio recorrido dividido por el tiempo que tardamos en recorrerlo que es como, bueno, muchas veces se estudia al principio cuando uno es pequeño la, la velocidad de esa forma pero realmente eso sería la rapidez media vale, pues la rapidez media sería igual al espacio recorrido dividido por el tiempo que se tarda en recorrer y con espacio recorrido pues por ejemplo en este eh, trazo de aquí pues me refiero a eh, me refiero a esta a este espacio que estamos recorriendo vale pues si lo medimos eh, todo el espacio que se está recorriendo dividido por el tiempo que se tarda en recorrer eso sería la rapidez media que no coincide con el desplazamiento, ¿vale? por ejemplo entre este punto y este, pues el desplazamiento no mide lo mismo esta recta, que sería la longitud de ese vector de desplazamiento, que el camino que recorremos por esta curva, así que son cosas diferentes. Ahora lo que vamos a ver son las componentes de, bueno, pues componentes que utilizamos en, en el estudio del movimiento. Vamos a coger eh, este ejemplo, en el cual tenemos un vehículo, a lo largo del tiempo, pues que va a seguir una cierta trayectoria curva. Voy a quitar componentes que vamos a ir estudiando. De momento voy a dejar el vector de posición, que sería esta flecha de aquí, que nos dice dónde está nuestro móvil en cada instante de tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el que ya hemos estudiado, que sería el vector de posición. Bueno, dentro de un ratito volverá a la posición inicial, si no, lo paramos. Vale, eh, siguiente, la velocidad eh, instantánea, ¿vale? que es lo que más nos interesa porque nos describe eh, mejor el movimiento. Bueno, pues por un lado, aquí arriba, en el cuadrito amarillo, eh, lo que está situada es la rapidez instantánea, que como he dicho es el módulo de la velocidad instantánea, se expresa de esta forma, como si fuera entre dos barras de valor absoluto, y es la longitud, el vector velocidad instantánea. ¿Cómo es la velocidad instantánea? Pues la velocidad instantánea es un vector que apunta en el mismo sentido del movimiento, es decir, si el objeto va hacia adelante, eh, pues apunta hacia adelante. ¿De acuerdo? La longitud es el módulo Sería la rapididad y es el módulo de la velocidad. Y además es un vector que es tangencial a la trayectoria. ¿Vale? Si veis esta es la dirección tangencial que hemos estudiado antes, lo que era tangencial y normal, pues el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Así que si nos fijamos bien, aquí en el gráfico, el vector velocidad siempre está en la recta que es tangente a la trayectoria. Ahí tendríamos, hay un aumento de la rapidez, va más rápido, ¿vale? Está aumentando su rapidez, así que el vector es más largo, pero importante que es siempre tangente a la trayectoria. Muy bien, siguiente concepto que vamos a ver es la aceleración. La aceleración se define como eh, la variación de la velocidad respecto al tiempo, ¿Vale? Así que la aceleración, pues decimos, es un vector que es la variación de la velocidad a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Y aquí hay un truco, y es que la velocidad, pues resulta que es un vector. ¿Vale? Entonces, si es un vector, a la velocidad le pueden ocurrir dos cosas. Que varíe su módulo. O que varíe su dirección y sentido. O que varíen ambos. Dirección y o el sentido. Sentido. Bueno, pues vamos a poner aquí un... Un movimiento cualquiera, ¿vale? Pues supongamos que tenemos esta curva y tenemos un objeto, eh, pues que en un cierto instante de tiempo, ¿vale? Es un, pues por ejemplo, un cochecito, igual que antes, ¿vale? que va hacia allá. Bien, pues en cierto instante de tiempo, su vector velocidad instantánea, pues podría ser esta, de acuerdo, y pasado cierto tiempo pues supongamos esto es en instante de tiempo t igual a 0 segundos al cabo de cierto tiempo eh, pues supongamos que llega hasta aquí ¿vale? en un instante de tiempo t llega hasta aquí ¿cómo sería ahora su velocidad? pues eh, supongamos que ha aumentado su rapidez ahora va mucho más deprisa ¿vale? pues podríamos dibujar su velocidad instantánea en ese instante de tiempo pues de esta forma un vector más largo porque su rapidez ha aumentado es decir que lleva el módulo de la velocidad es mucho más grande y ha ocurrido pues, que ha cambiado su dirección y sentido. la dirección El sentido no ha cambiado, pero la dirección sí. La dirección inicial era esta recta y ahora el vector está, tiene otra inclinación, así que ha cambiado su, eh, su dirección. Bueno, pues esas son las dos cosas que le puede pasar al vector velocidad. Puede ocurrir que no cambie, que sería velocidad constante, y eso quiere decir que no cambia ni su módulo, ni su dirección ni su sentido, ¿vale? O puede ocurrir que varíe su módulo, pero no la dirección ni el sentido, cosa que puede ocurrir en un movimiento rectilíneo, ¿vale? El objeto está aquí, pues está a su velocidad eh, inicial y al cabo de un cierto tiempo, pues ocurre que eh, va más rápido, ha aumentado su rapidez, así que el vector sería más largo, pero la dirección y el sentido es el mismo, eh, porque se está moviendo en una recta, que serán los ejemplos que matemáticamente sí que estudiaremos este año, ¿vale? Pero para entender cómo funciona la velocidad y la aceleración, pues hay que entender estas dos cosas, que también puede variar eh, su dirección o su sentido, ¿vale? Si el móvil pues, va hacia adelante y luego da la vuelta, ¿vale? pues aquí estaría cambiando también de sentido. Vamos a deshacer esto para no liar más el gráfico estaría. Bueno, pues esto es lo que mide la aceleración. ¿vale? La aceleración no es otra cosa que medir qué es lo que le está pasando a la, eh, a la velocidad. Bueno, pues eh, la aceleración tiene dos componentes que se llaman componentes intrínsecas de la aceleración y esas componentes serían la componente tangencial y la componente normal. vale Así que... Hay dos componentes de la aceleración, una es tangencial y otra normal. ¿Qué mide cada una? Pues vamos a empezar con la aceleración tangencial. La aceleración tangencial, como mide la variación de la velocidad, también es un vector y como su nombre indica es tangente a la trayectoria. Entonces, eh, ¿hacia dónde apunta? Bueno, pues eh, es un vector que es, eh, digamos, tiene la misma dirección, es decir, está en la misma recta que el vector velocidad instantánea, pero funciona de la siguiente manera. Si el objeto está aumentando su rapidez, apunta en el mismo sentido de la velocidad. Y si está disminuyendo su rapidez, es decir, lo que decimos por decelerar, acelerar o decelerar, apunta en sentido contrario. Hay que fijarse aquí en la velocidad, eh, perdón, en la rapidez instantánea, y veréis que cuando aumenta la rapidez, lo que va a hacer es que el vector de aceleración tangencial apunta en el mismo sentido que la velocidad. Y cuando va frenando el coche va a cambiar de sentido. Aquí de hecho está apuntando hacia abajo, es una flecha verde. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Bueno, pues ahí tenemos. Ahora está aumentando su rapidez, así que el vector de aceleración va hacia adelante Y cuando disminuye su eh, rapidez, el vector de aceleración va hacia atrás. Así que es así como funciona eh, la aceleración tangencial, mide la variación del módulo de la velocidad, es decir, si el objeto eh, va más rápido o si está eh, disminuyendo su rapidez, lo que comúnmente decimos se si acelera o si está decelerando. Vamos a verlo así desde lejos, voy a poner el vector de aceleración a una escala un poco más grande para que se vea bien, ¿Vale? no es un tamaño real pero es para que se vea bien el efecto. Bueno, pues ahí tendríamos. Disminuye la rapidez, aquí aumenta la rapidez, aquí vuelve a disminuir la rapidez, aquí aumenta y entonces pues es, es una medida, de si aumenta o disminuye la rapidez. Muy bien, pues ahí tenemos. Aquí está aumentando la rapidez y apunta en el mismo sentido que la velocidad. Perfecto. Vamos a ver ahora lo que representa la aceleración eh, normal. Bueno, pues la aceleración normal, como su nombre indica, es un vector que es eh, perpendicular a la tangente. Así que apunta eh, o tiene un, una dirección perpendicular a, digamos, a la recta o a la curva por la que nos estamos moviendo. Es decir, es perpendicular al vector velocidad. Bueno, pues lo que mide la aceleración normal es si estamos en una curva o si estamos en una recta. Y entonces, si estamos en una curva, apunta siempre hacia dentro de la curva. Y si estamos en una recta, su valor va a ser cero. Aquí, como es un movimiento totalmente curvo, pues casi nunca va a ser cero. Eh, aunque hay veces, cuando estemos, por ejemplo, en esta zona de aquí, que es casi una recta, pues va a valer prácticamente cero. Vamos a ver cómo funciona y para que veáis cómo eh, varía la aceleración normal, ¿vale? Insisto que es un vector que lo que mide es si estamos en una curva o si estamos en una recta. Eh, cuanto más cerrada es la curva, pues más grande va a ser eh, la aceleración normal. Vamos a verlo en movimiento, pues ahí tenemos, ¿vale?, cuando es una recta desaparece, ahora como ha cambiado la curvatura, pues apunta siempre hacia adentro de la curva. Aquí va a cambiar en el otro sentido, así que apuntaría hacia adentro. Y en esta zona de aquí, que es prácticamente una recta, pues veréis que va a disminuir casi hasta cero. Ahora cambia por ahí y ahí lo tenemos, pues que es casi cero. Como está hecho con escala, pues parece más grande de lo que es. Bueno, pues esa sería la aceleración normal. Entonces, eh, en movimientos eh, sencillos para estudiar, pues sería un movimiento circular. En un movimiento como el que está describiendo este móvil, pues no es tan fácil estudiarlo y, bueno, no es ni de este curso ni del siguiente, así que no os preocupéis, pero lo importante es entender eh, el concepto, ¿no? lo que mide la aceleración normal y lo que mide la aceleración tangencial. Lo que sí se puede calcular es en, en una curva, si tenemos, por ejemplo, pues, eh, pues un movimiento de un móvil, esta sería la trayectoria, que está en una curva, eh, podemos aproximar, pues en cualquier zona de la curva, pues digamos, si yo estudio este trocito de aquí, pues este trocito mm, sería parte de una circunferencia. ¿vale? Entonces puedo medir, bueno, la he pintado un poco mal... Eh, Imaginaos que es una circunferencia. Podría medir el radio de curvatura, ¿vale? De esa parte de la curva, pues este sería su radio de curvatura, ¿vale? Entonces podría estudiar qué es lo que está pasando aquí. Bueno, pues de la aceleración normal, que es la que nos habla del, de cómo varía el vector velocidad, eh, su dirección y su sentido, eh, pues digamos que podemos calcular la aceleración normal, eh, su módulo, ¿vale? vamos a ponerlo así. Un vector con dos rayitas, que sería su módulo, es decir, cuánto mide esa componente de la aceleración, eh, lo podemos medir como eh, la velocidad instantánea al cuadrado, dividido por el radio de curvatura. ¿Vale? Es decir, si el objeto, si el móvil se está moviendo con cierta velocidad, esta sería su velocidad en ese instante de tiempo, en ese instante de tiempo entonces eh, podemos medir la aceleración normal como el módulo de su velocidad dividido por el radio de curvatura, ¿vale? Bueno, no hemos hablado de unidades de momento eh, quería que vieseis vectorialmente cómo funciona el asunto, eh, pues bueno, habitualmente mmm, las distancias pues las vamos a medir en metros, las velocidades se miden en metros partido por segundo y la aceleración se mide en metros partido por segundo al cuadrado. Esas son las unidades que vamos a, a utilizar. Y los movimientos que vamos a estudiar principalmente son movimientos rectilíneos que son los más sencillos. Empezaremos con movimientos rectilíneos sin aceleración y luego veremos movimientos rectilíneos con aceleración. Y esto es todo de momento para recuperar la clase. Si veo que mañana avanza un poquito más, pues eh, haré otro vídeo con la explicación de mañana y la semana que viene intentaremos pues hacer clases online pues creo que este sistema va a ser el más sencillo más o menos me apaño y, y bueno, pues va a ser así venga, pues ya tenéis tarea para mañana que es ver esta clase